Artista Bachatero, promueve tu música en esta plataforma La Radio TV Bachata por un Tubo, la que sí coloca los hits La que sí mueve tu clase, la que sí mueve tu música Bachata por un Tubo, check it out